Se trata de Cristino Monegro Martínez quien se encuentra detenido junto a Ramón Santos García por tener una orden de arresto en su contra en perjuicio del nombrado Plácido Martínez quien lo acusa de que el 15 del mes de febrero junto a la esposa del propietario de la finca lo torturaron alegando de que éste se encontraba robando dentro de la referida finca ubicada en la comunidad de Las Guasmas oh, el, el ladrón ese me está, me está que yo dije que le lo metí para la frente ¿no? y ahí vive frente a frente a mi casa. Y repente, yo, yo fui a donde la mamá y se lo dije. Entonces, por eso me están ellos cayendo encima a mí, acusándome. Okay. Eh, eh, eh, son constantes los robos eh, ah, en, esa, en esa zona por, ese, por este jovencito. Ah, no, ese acabado ahí en esa zona, ese acabado. Es acabado que está. <risa> <risa> <risa> Robinson Polanco.